entonces, abren aquí en nuevo eligen la hoja de presentación yo la voy a poner mínima crear le dan en archivo abrir de ahí se van a rapid, eligen la imagen y la ponen ahora aquí abajo aparece crear capa Eligen ahí. Esta es la capa original. Entonces le echan aquí candado. Y aquí le miran el icono herramienta pluma. Eligen ahí. Rojo. Ese es el contorno. Y ese es el relleno. El contorno es que quiero que me rellene ahí. Yo no quiero que me rellene nada. Sino nada más que quede el trazo. Y quedó. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Eh, hacemos una paleta. Bueno, esto no es. Es este. Se llama herramienta de... de, de herramienta de rectángulo. Y se puede presionar con M. Es decir, supongamos que tengo un mouse. Entonces, escucho M y queda... Y aquí elegimos, por ejemplo, yo quiero el circulito que es más fácil. Y ahora, está elegido, cambio de color, eh, este lo elimino. Ah, no, este, no es, no. este lo elimino. me queda este eh, también. y ahora me queda este con este color y quedó bueno muchachos y, y muchachas esto fue todo por hoy suscríbanse a mi canal